Um, hola, hey, estamos en un nuevo video y estamos jugando. Esperen, esperen... Estamos jugando Spectre. No sé por qué me va a poner un poco de la. No sé. No, eh, vamos a estar jugando Spectre y la verdad este juego me da mucho miedo. No voy a disfrutar nada por este juego, la verdad. Cada vez que lo juego juego con amigos. Nunca lo he jugado solo. Ah, cierto, es cierto, hay que coger la porque me detengo es no por el lag si el ticho es que esa música que si no no me gusta la verdad ok ay ay ay como en oír eso y unos pasos Se acaban de oír eso, ¿no? Me tienen que decir que, por favor, oyeron eso. Por favor, fíjenme que oyeron ese sonido... de unos pasos... como si fueran unas botas. ¡Entro acá y cosa, con música de terror! No sé por qué. ¡Uy! Oh, no, no, quiero. Hola. Bueno, ya vamos a poner. No, no, no, ¿Qué no, pasa? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ahora qué hago, ahora? ¿Qué hago? no, como carajo Voy a poner una cámara y voy a pensar, espera. No, Dios odio Fue un gusto haber estado contigo. Me gustas, la verdad, los juegos de terror. Y eso que pensaba jugar, un Old Last. Ay, ay, ay. Tengo que meter uno en las manos. Ok. No se ve nada. Cámara era uno? No cierto que hay otra cámara. No sé, no sé, me estoy acercando. Acabo de oír eso. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Ay, me están temblando las manos. No quiero. que eh, me quiero ir vamos vamos minecraft oye está no no no no no no no no este Gameplay va a durar no no no no no no no no no no puedo no, puedo. no puedo. Uh, al fin. Bueno, ya yeah. Espero que les haya gustado el video que duró 4 minutos. Adiós.